Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están? Creería yo que estoy transmitiendo en vivo ya en este momento y espero que pueda estar saliendo correctamente. ¿Mm? Eh, lo que voy a estar haciendo, es lo que hago constantemente o lo que trato de, de poder configurar es ir a, a la página de Facebook y ya estar eh, tomando la transmisión. Y a través de esa transmisión, yo les voy a estar compartiendo el, el link, ¿sí? Para que lo puedan estar mirando y lo puedan compartir, ver y, y ya anotarse. ¿eh? Así que, o, o por lo menos ingresar a la página. Ahí estoy en el WhatsApp y ya estoy transmitiendo. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos, a todas las que nos están dando. Eh, este honor de poder estar juntos, este honor de poder estar eh, en esta transmisión de Facebook Live, en esta transmisión de crecimiento, de hechos, y bueno, eh, si ustedes han podido eh, estar atentos a los anuncios que y a, a los links que pude estar mandando este fin de semana, habrán visto que yo les he mandado unos videos para que ustedes puedan estar... Eh, Observando, uno tenía que ver con los misioneros del, del Nuevo Testamento. Ahí entró Luisa. Hola bien. Luisa, ¿cómo andás? Igualmente. ¿Cómo va? Bendiciones. Ahí ya está en Facebook Yolima García. Imagino que ella es Ingrid, eh, que Buenas está con tarde, nosotros. Pastor. Ahí se está sumando Isaura. Hola Isaura. Muy Buenas bien. Buenas noches. Gracias a Dios. ¿Cómo va Isaura? La verdad que muy bien, muy bien. Yo quería hacer esta, esta transmisión un poco más colaborativa y que podamos estar juntos. Hola Luisa. Y bueno, mira qué, qué honor estar con Luisa, con Isaura acá para compartir la palabra. Hola, ahí se nos está sumando Ana María. Hola Ana María, ¿cómo andás? Igualmente. Oh, qué lindo verte Ana María. Qué bueno. estamos. Qué bueno, ¿cómo estás? Sí, Bendiciones, María. Ana María. Qué bueno verte. ¿Eh? Así que ahí estamos. Hola, Verojeda, que también nos está viendo a través de, de Facebook. Está ¿Eh? Benito acá. Hola. No me digas que está Benito ¿eh? ahí también. Hola, Benito. Qué lindo verte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo te va? Por la palabra. Qué bueno, qué bueno, Benito. Qué bueno. Va a ser de bendición. Amén. Sí, sí, sí, estamos, estamos este, sí. en un tiempo de, de, de búsqueda del Señor, estamos en un tiempo de, de, de, de estar este, eh, en oración, estar unidos, y estar eh, eh, en todo tiempo teniendo esta, eh, presente este clamor, de que Dios nos esté llenando de su presencia. Así que, qué bueno que podamos estar juntos. Bueno, la idea del día de hoy, yo les quería contar, es que podamos estar juntos mientras estamos abordando la palabra de Dios. Entonces, si hay alguna consulta, si hay alguna eh, acotación, si hay alguna este, ampliación, o alguna pregunta, o alguna duda, que juntos podamos estar eh, leyendo y, y aportando, porque... No sé si se dieron cuenta, pero el capítulo 9 de Hechos, que es el que vamos a estar tomando el día de hoy en cuenta para poder eh, leerlo y para poder este, eh, profundizar, es el capítulo de inflexión en la vida de Pablo, en la vida de Saulo de Tarso, eh, un, una persona que tuvo una tremenda este, eh, importancia en el Nuevo Testamento. Así que, oramos. Y arrancamos, ahí está Norma Edith también con nosotros, bendiciones Norma, que Dios te bendiga, qué lindo que estás eh, también con nosotros. Ahí se está sumando Ingrid, hola Ingrid, ¿cómo te va? Qué lindo Ingrid, bienvenida, ¿cómo andás? Ahí nos estás viendo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que nos puedas estar viendo allí, este, también desde... Eh, desde tu celular, ¿sí? Qué bueno. Bueno, bendiciones a Ingrid, bendiciones este, a Mónica. Hola Mónica, ¿cómo te va? Que ahí también se sumó a, al, al, al chat de, de Facebook, ¿sí? Oramos, ¿les parece que oremos? ¿Les parece que juntos estemos ahí ya este, eh, poniéndonos de acuerdo y que estemos orando y le digamos, Señor, ahí donde estás oramos, ¿sí? Le decimos, Señor, gracias por este tiempo, gracias porque... Podemos estar juntos aquí en esta sala. Gracias por la tecnología, gracias porque podemos eh, contar con este elemento. Gracias por cada hermana, por cada hermano que está estudiando, que está eh, leyendo, que está indagando y que está buscando de ti a través de este libro. Gracias, Señor. Gracias por eh, el día que hemos tenido hoy de búsqueda, de oración, de, de clamor, porque estás escuchando nuestras oraciones. Y Señor, vos estás preparando el terreno para que en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro San Luis, haya un mover, un despertar del Espíritu Santo, un despertar único, Señor. Gracias, gracias porque lo estás haciendo. Nos ponemos en tus manos, te alabamos y te bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, que el Señor te bendiga. Viviana Lescano, allí también está. Bendiciones, eh. bendiciones a todos los que nos están viendo a través de la eh, página de Facebook. Eh, aquí está bueno porque yo puedo ver los comentarios. Bueno, vamos a la, a la Biblia, ¿te parece? Y vamos a buscar allí el capítulo 9 de Hechos. Voy a ver si puedo hacerlo aquí en esta, en esta página. Eh, y si puedo compartirte la pantalla de la, de la Biblia que tengo aquí en la computadora, a ver si se está viendo y si vos la podés ver. Si estás en una computadora probablemente la vas a poder ver mejor. Si no, vas a estar este en, en un celular por ahí la vas a ver muy chiquita. Voy a ver si puedo agrandar el ahí agrandé el el zoom de la de la letra, no sé si vas a poder verla bien. Pero bueno, la idea es que la puedas estar viendo. ¿Estás viendo allí? ¿Estás viendo la, la pantalla? Yo lo estoy eh, compartiendo para que vos la puedas estar este, eh, viendo. Si la podés ver, bárbaro, y si no, bueno, vamos, este, mirá tu, tu Biblia. Yo voy a estar leyendo aquí la versión nueva traducción viviente. Capítulo 9, versículo 1 en adelante de este, este libro de hechos tan hermoso. Dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos. Dice, ay, perdón que ahí me perdí. Sí, dice, su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. El 3 dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el 5 dice, ¿quién eres, Señor? preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante tres días, sin comer ni beber. Y aquí estamos viendo esta primera este, eh, lectura de la, eh, del el capítulo 9, y fíjate qué interesante, <coughs> perdón, que acá la nueva traducción viviente eh, no nos dice lo que nos dice la Reina Valera, viste que la Reina Valera nos está diciendo, este, eh, nos relata lo mismo, pero nos habla de otras palabras, ¿sí? Dice, eh, el versículo 5 dice en la Reina Valera, ahí te la estoy compartiendo, a ver si vos las podés estar viendo, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿sí? ¿Te acordás que esto es algo bien notable en la Reina Valera? En cambio, la nueva traducción viviente, la que te leí recién, en el 5 dice, ¿Quién eres el Señor? Preguntó Saulo, y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y no nos dice lo de dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Fíjate que la versión palabra de Dios para todos, también dice, Saulo preguntó, ¿Quién eres Señor? El versículo 5, estoy haciendo hincapié en el versículo 5. La voz le contestó, soy Jesús a quien tú persigues. Y hay una versión que tengo aquí, por eso te quería mostrar esto que, que, que, que estoy aquí, la, la versión textual, que es la versión, este, una de las versiones, más confiables, en el versículo 5 dice, ¿Quién el Señor? contestó, y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué? Quiero hacer hincapié en esta distinción, a ver si se logra entender lo que estoy queriendo compartir. Lo que te estoy queriendo decir es que este, eh, las versiones que nosotros tenemos, entre ellas la Reina Valera, tienen eh, a veces... Eh, algunos eh, versículos que eh, en otras versiones no, no, no aparecen tal cual en, en, en el mismo enunciado, tal cual como son en el mismo enunciado. ¿Y por qué se da esto? Esto se da porque eh, la Reina Valera, recordá vos que eh, cuando se tradujo, se tradujo allá por el 1500, en cambio si estas traducciones están este, eh, mucho más actuales en el tiempo, y se fueron descubriendo Mejores y más manuscritos. Entonces, ¿qué se hizo? Se comenzó a revisar los manuscritos, y cada manuscrito que se iba encontrando se le daba más valor a los manuscritos que tenían más antigüedad. Algo este, similar pasó con todo el, el, el material que tenemos del Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no hubo tantos problemas este, de, de, de versiones y de, y de manuscritos, porque recuerden que los escribas, los escribas judíos, los escribas israelitas, eran muy rigurosos al momento de escribir, de, de, de estar pasando, eh, sobre todo los escritos de, eh, de, de lo que ahora para nosotros es la Biblia, de los libros sagrados. Ellos tenían mucha rigurosidad y eh, eh, pasaban horas y horas y días y años haciendo solamente eso. Pero ¿qué pasó en el Nuevo Testamento y por qué? Tenemos a veces diferencias entre un manuscrito y otro, y, y algunos dicen, bueno, pero entonces la Biblia eh, contiene errores. No, no, no, no es que contiene errores. Simplemente que hay manuscritos que son un poco más este, eh, recientes o un poco más antiguos, y tenemos que destacar lo que pasó con, con Casiodoro de Reina y Cipriano de Varela. Eh, ellos, en una época donde la Inquisición, recuerden que estamos hablando del 1500, una época donde la Inquisición mataba, la Inquisición era este, eh, un poco la, la policía secreta de la iglesia católica, que mataba a los que este, eh, desafiaban a la autoridad del Papa, sobre todo en España, y estamos hablando justamente de, de una, de una este, nación que, que tiene mucho este mucho, mucho arraigo de la Inquisición. Entonces en España se perseguía y se trataba de, de, de, de, de Quitar todo tipo de este movimiento que desafíe la autoridad papal, que desafíe a la iglesia católica. Y, y tanto Cipriano de Varela como Casiodoro de Reina fueron valientes, fueron héroes de la fe, que con lo que tenían nos dejaron una traducción maravillosa. Ahora, en revisiones más actuales, algunos tienden a decir, bueno, vamos a revisar, y por eso ese ese te muestro en este pasaje y en este versículo. Cómo este, eh, ese, ese, ese eh, agregado, supuestamente, y acá voy a hacer hincapié en el supuestamente, que tiene la Reina Valera, eh, las otras versiones no lo tienen. Ese, ese párrafo que dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí? Entonces, para que te quede claro, eso lo dice la Reina Valera, porque tú, tú hubo algunos manuscritos que, este, le daban pie para que pueda colocarlo de esta manera. Otras versiones han quitado esto. ¿Y por qué quitaron? Porque cotejando, cotejando con manuscritos, con manuscritos más antiguos, fueron sacando todo lo que ellos consideraban que eran pequeños este, agregados de los escribas, los escribas neotestamentarios, los escribas que escribían en el Nuevo Testamento. Entonces fueron tratando de depurar todo aquello que ellos consideraban de que no estaba tan bien este, fundamentado y que probablemente no haya sido escrito por el autor del libro, en este caso, Lucas. Esto no tiene que menguar nuestra, nuestra fe ni nuestra mirada, sino al contrario, nos tiene que ampliar el conocimiento para que nosotros podamos tener en cuenta que si alguna persona me dice, pero fíjate que tu Biblia tiene este, cosas que eh, otras Biblias no tienen tener alguna respuesta a decir, sí, es muy probable que esto pueda llegar a pasar, pero nada de lo que dice la Reina Valera, sobre todo esta versión tan cara a los sentimientos de nosotros, de los evangélicos, nada de lo que dice la Reina Valera eh, está en contradicción directa con la fe. Y si tiene algunas cosas, probablemente sean simplemente este, eh, digresiones de los manuscritos este, que no fueron revisados tan minuciosamente, porque no tuvieron tanto tiempo también. Y eso también tenemos que tener, dar, dar la derecha, es decir, nos han dejado en castellano una versión bíblica espectacular. Por eso, para mí, esto es simplemente como un paréntesis para que lo tengamos en cuenta. Que tengamos en cuenta de que hay versiones que pueden llegar a ser hoy un poco más este, confiables a los que hayan sido los manuscritos eh, originales. Hoy tenemos esta gran ventaja. Y, yendo ahora sí a la, a la historia de Pablo, ¿hay alguna pregunta sobre esto? ¿Alguno se quedó con, con, con alguna duda sobre esto? Mientras tanto aprovecho para saludar a Viviana Lescano, a María Laura Miranda, Isabel Funes, Angie Luz desde Buenos Aires, Leonardo Domínguez, ¿cómo andás? ¡Qué lindo! ¿Hay alguna consulta o quedó claro este tema? Porque si no, eh, prendo la, la... pongo primera, segunda, tercera y, me, y sigo para adelante. No, no, Pastor, yo pienso no, que estuvo no <ríe> muy consulta? claro. ¿Hay alguna consulta? Muy bien explicado, porque nos preguntábamos por qué se dice, pero ya les dejó la duda. Perfecto. Perfecto. Lo que quiero es que esto no, no lime nada, ni tampoco pueda llegar a hacer algún tipo de impedimento. Al contrario que nosotros podamos encontrar en otras versiones, y, y, y esto nos pasa, nos termina pasando, que encontramos en otras versiones que la verdad de, de, de la Biblia es una sola y que eh, el, el centro del mensaje es el mismo. Así que eh, agradecemos a Dios por la, la versión Reina Valera que nos hemos criado nosotros con esta versión. ¿Eh? Yo recuerdo memorizar versículos y capítulos de la Biblia de Reina Valera, y, y hoy para mí, por ejemplo, este versículo específicamente cuando aprendíamos la historia de, de Pablo, este, el, el de eh, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, eh, para nosotros es este, muy, muy, muy significativo de el testimonio de Pablo. Ahora, ¿qué, qué significa? Si ¿Sí querés preguntar algo. Sí, pastor, Ingrid? Quería preguntarle qué puede ser eh, cosas contra el aguijón. Puede ser una enfermedad, un problema o una circunstancia que estaba viviendo Pablo, porque eh, no, no está muy claro, eh, uno busca una traducción, que significa y no, no, no, no tiene muy claro cosas contra la son Bueno, eh, te voy a explicar y por qué creo que este, eh, para nosotros, eh, aunque probablemente algunas versiones no lo tomen en cuenta, para nosotros es significativo esta expresión. Esta expresión es una expresión de los que eh, usaban los, eh, los bueyes. Los bueyes para el arado, para arar, se usaban de ayuntas de bueyes, y de a dos bueyes iban con el arado para que pueda, el, justamente, eh, este, este elemento de, de la agricultura pueda eh, ir sacando eh, todas las imperfecciones, las impurezas de la tierra. Y entonces para que los bueyes se puedan ir moviendo, lo que hacían ellos es colocarles un, un aguijón, se lo colocaban este, justamente a veces eh, adelante y a veces atrás de los bueyes. Entonces cuando el buey se quería eh, mancar o no quería eh, dar este, eh, los pasos hacia adelante, se quedaba como parado y entonces cuando se quedaba parado se hincaba con el aguijón. Y a veces se enojaba tanto con eso que también, lo que le pasaba era al revés, como tenía un aguijón adelante, se enojaba y comenzaba a cabecear contra el aguijón y se lastimaba. Entonces el buey, lo que hacía después de lastimarse un rato, se da cuenta que lo único que tenía que hacer para no lastimarse era seguir adelante. Y por eso tenían este, este sistema, era un sistema para que ellos puedan ir hacia adelante. Por eso esta, esta expresión dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, estás haciéndote daño cuando estás persiguiendo algo que no te corresponde hacer. Y esta, esta expresión, que para nosotros es una expresión muy muy conocida, por ya digo, por la reina Valera, esta expresión es un poco el, el, el, el sentimiento que tenía Pablo en ese momento, y también el sentimiento que tenemos cada uno de nosotros, porque cuánto nos cuesta, cuánto nos costó, y cuánto nos sigue costando aceptar que hay situaciones que por nuestro propio enojo, por nuestra propia rebeldía, o por nuestro propio parecer, no queremos este, aceptarlas y, y, y, y nos rebelamos y nos queremos este, eh, echar para atrás, o a veces queremos cabecear hacia adelante como, como protestando y protestamos, ¿y qué nos pasa? Nos hincamos, nos lastimamos, y al final de cuentas nos terminamos dando... Este, eh, eh, dando, dando, raz eh, dando razón de, de, de, de ser y decir, bueno, lo mejor que puedo hacer es seguir hacia adelante, porque así voy a dejar de lastimarme, me voy a curar y voy a cumplir mi propósito. Eso es lo que estaba diciéndole eh, esta expresión a Saulo. Lo que vemos es que, evidentemente, esta expresión en otras Biblias no lo está, pero sí está todo el contexto de lo que le pasó a Saulo, ¿sí? Porque dice el versículo... 5. ¿Quién eres Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el 6 dice, pero levántate y entra a la, en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Ahora, pre, pregúntate esto, y me pregunto yo en, esta, en, en este diálogo que estamos teniendo entre todos, de que así como Pablo recibió una, una directiva de parte de Dios, Así nosotros solemos recibir a veces directivas de parte de Dios donde no se nos cuenta todo lo que va a suceder. Y los, nosotros, los seres humanos, somos ansiosos por naturaleza. Vos, yo, todos somos ansiosos, ¿o no? Esperamos que se nos diga todo y queremos saber todo y queremos saber lo que pasó ahora, lo que está pasando en este momento, lo que va a pasar mañana y lo que va a pasar el año que viene, y queremos saber todo. Y nos queremos anticipar. Ahora, Jesús mismo, el que estaba hablando con Pablo, le dijo, entra a la ciudad y espera allí indicaciones. Y por ahí vos y yo estamos en este periodo, al igual que Pablo, sintiendo la presencia de Dios, sintiendo esa, eh, esa manifestación sobrenatural del Señor, pero no nos dice todo, y nos dice, espera porque yo ya te voy a estar indicando lo que tenés que hacer. Y Pablo, en su circunstancia, tuvo que esperar. Y lo interesante de Pablo, en este caso, y me, me reflejo, y por ahí también te reflejas vos, que el Señor le dejó a Pablo una, este, eh, una, un, un, un lindo recordatorio que tenía que confiar ciegamente porque lo dejó ciego. Pablo no podía ver. Y a veces Dios, a vos, a mí, a todos nosotros, nos deja imposibilitados de hacer otra cosa más que esperar en Dios. Y a veces nos sentimos con las manos atados o, o, o no te pasa a vos, que decís, pero esta circunstancia estoy como que en las manos, la, los, las manos, los pies, lo tengo todo atado, no puedo hacer nada. Bueno, Pablo estaba en esa circunstancia, no podía hacer nada y tenía que esperar. La, la directiva de Dios, y tenía que esperar en ese, en ese silencio, y estaba allí, dice que por tres días no comió ni bebió, o sea, por tres días Pablo ayunó, creería yo que voluntariamente, porque Pablo estaba diciendo, voy a esperar que Dios me diga lo que tengo que hacer. No fueron unas horas, no fueron unos minutos, fueron tres días. Así que te animo a vos que por ahí a mí también, por ahí, que estamos en circunstancias donde no entendemos lo que va a pasar. Donde no entendemos lo que nos está pasando y donde tenemos que sí o sí esperar la directiva de Dios a que solamente hagamos eso y esperemos. Y no hagamos nada más porque hacer algo más nos va a venir como esta, este, este párrafo del, del versículo 5 que decía la Reina Valera, ¿no? vamos a seguir dando coces contra el aguijón, nos vamos a seguir lastimando, y no vamos a hacer la voluntad de Dios. Así que esto le estaba pasando a Pablo, y probablemente esto me, me, me termine sirviendo a mí, y por ahí te sirva a vos. Y dice el 7, y los varones que iban con él, se habían parado estupefactos oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie. O sea, la, lo que pasó... Es tremendo, porque ellos escuchaban la voz, ellos escuchaban la, eh, lo, lo que estaba sucediendo, pero no veían a nadie. El único que vio esta luz tan, tan resplandeciente fue, eh, y, y, y fue Pablo, el, el caballo que se paró, y después todos los demás estaban asustados. Así que Pablo entra a la ciudad, dice el versículo este, 8, entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo sus ojos no veía nada, Así que llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco. Y estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Entonces el versículo 10, ahí viene una segunda mirada de este mismo, eh, de este mismo evento. La segunda mirada tiene que ver con esta otra persona. Dice el 10, a ver, te voy a compartir la, la nueva traducción viviente, perdón que estoy tardando un poquito. Pero ahí ya te la voy a compartir así, si vos querés ir leyéndola, la podés ver. Eh, te voy a compartir la ventana de la nueva traducción viviente. Ahí está. Ahí va. Entonces el versículo 10 dice, Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó, Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle, llamada derecha, a la casa de Judas, cuando llegues, pregunta por un hombre de tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. El 13 dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre, el 15. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Y por qué es tan interesante todo este eh, pasaje. ¿Por qué todo este pasaje para nosotros dice, eh, nos, nos dice tanto, nos eh, alberga tanto? Porque estamos viendo a dos personas que están siendo tocadas por el mismo Dios, dos personas que están teniendo una experiencia extraordinaria con Dios, y dos personas que están teniendo un trato totalmente diferente una de la otra, pero tratos de Dios que iban a estar entrelazándose. Y esto nos pasa muy a menudo, esto nos, nos, nos sigue pasando. Eh, de paso, ahí este, saludamos a Gabriela a Sirica, te abrazamos Gabriela, ella perdió hace poquito a su papá, oramos por ella y por consuelo para toda la familia, eh, Mario Ledesma que también está con nosotros, bueno Benito que este, eh, estuvieron recién ahí en la, en la sala, a, Ana María, Edith Pérez, bendiciones, bendiciones a todos los que nos están viendo eh, a través de Facebook. Entonces vemos a estas dos personas que estaban este, teniendo experiencias diferentes con Dios, pero entrelazándose en un mismo objetivo. Y Dios trata con Ananías, porque Dios le dice, mira, vas a tener que hacer algo loco. Y por eso te, te, te comparto esto, porque a veces Dios nos pide cosas como les pidió a Ananías. Nos pide cosas que para nosotros no son del todo normales. Decimos, pero Señor, ¿esto no es de, es de vos, Señor? ¿Estás seguro, Espíritu Santo, que lo que me estás diciendo es realmente así? Porque no lo veo tan así. Y, y Aranías tenía sus razones. ¿Qué dice? Este, Angie Barroso, bendiciones, ¿cómo te va? Aranías tenía la razón de decir: Mirá que este, este muchacho que, al que voy a estar viendo no es un muchacho. Eh, cualquiera, ¿eh? no es un muchacho, este viene con, con, con toda la pesada y viene para arrestarnos y dice, mira, anda porque a ese yo lo voy a ocupar. Y vos sabés que yo creo que Dios algo parecido estuvo haciendo con vos y conmigo y lo va a seguir haciendo. Porque por ahí nosotros este, no somos los mejores este, indicados según los ojos de, de, de las demás personas. No somos los mejores ejemplos, no somos los mejores, las mejores personas, no somos los más este, preparados, no somos los más capacitados, no somos los mejor vistos. Pablo no era el mejor visto en este momento, y sin embargo Dios vio algo que no vio nadie. Y Dios ve algo en vos y ve algo en mí que no ve nadie. Porque Dios ve propósito en tu vida, Ve propósito en mi vida. Entonces, esto, esto maravilloso que estaba pasando, le estaba pasando a Pablo, a Saulo, y le estaba pasando a Ananías, a los dos. Y los dos tuvieron que resignar, bajar su orgullo y decir, voy a hacer caso a lo que Dios me está diciendo. Porque aquí viene otro punto. Casi siempre, y estoy tentado a decir... El 100%, pero el 99,9% de las veces que Dios me trata a mí, te trata a vos, nos trata a nosotros, nos trata para que bajemos nuestro orgullo y nos lleva a la humildad. A la humildad de decir, Señor, yo necesito ayuda, y yo necesito hacerte caso, y yo necesito escucharte, y yo necesito bajar mi cabeza y someterme a tu voluntad, que es lo que más nos cuesta. Porque venimos de una este, eh, filosofía de vida muy independiente y decimos, yo tengo el control de todo, yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, este, yo soy el, el, el que domino mi vida, este, ya estoy grande para que me estén diciendo lo que, lo que este, tengo que hacer, así que eh, basta. Y así... Queremos tratar también a Dios a veces. Y te digo queremos porque me incluyo, y perdóname pero también te incluyo, porque así tratamos a Dios. Pero Dios trata conmigo y seguramente trata con vos en la humildad. Es decir, mira, hace aún lo que no te gusta hacer, porque este es mi propósito. Y sigue el versículo, mira lo que sigue diciendo ahora el versículo este, eh, 17. Dice, así que Ananías fue... Y encontró a Saulo, y mira el milagro que pasa acá, puso sus manos sobre él y dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Y estos dos versículos que vemos acá están habiendo eh, o están pasando cosas sumamente maravillosas. Primero, sanidad divina de parte de Dios a la vida de, de Pablo, de Saulo. Él recibe sanidad divina, pero no solo que recibe sanidad divina, sino que recibe la confirmación de que Dios estaba en el asunto porque Dios ya le había revelado a, a Saulo, a Pablo, lo que iba a pasar, que iba a venir una persona que iba a poner sus manos y que él iba a ser sano. Y ya esa persona era Ananías, y esa persona va, efectivamente pasa. Y ahí hay un, un, algo que, que parece que pasa desapercibido, porque el versículo 16 dice, este, eh, me ha enviado, está hablando Ananías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y algunos puristas de la lengua este, eh, griega, y algunos eh, estudiosos, teólogos y, y exégetas bíblicos, dicen de que aquí no hay ninguna evidencia de que Saulo eh, efectivamente haya sido lleno del Espíritu Santo. Yo creo que eh, aquí lo que eh, sucedió y lo que pasó es que evidentemente Pablo fue lleno del Espíritu Santo, sin embargo, lo importante de todo esto no era describir lo que estaba pasando con Saulo, sino todo lo que en, en Saulo estaba pasando. Porque, porque Pablo se estaba transformando en una persona y estaba recibiendo un don de Dios único. Y se estaba transformando en alguien que iba a ser ese testigo hacia los gentiles. Y, y vemos a, a, a Ananías diciendo ya llamándolo hermano, o sea, Ananías creyendo a Dios a pesar de no ver los resultados en esta otra persona. Esto también es maravilloso. Ananías le cree a Dios antes de ver el, la transformación en Saulo. Por eso le dice hermano y le cree a Dios. Dice vos ya sos mi hermano, ya creo que vos sos alguien de la familia de Dios. No había visto las obras que, que, que, que iba a hacer eh, Saulo, pero le creyó al mismo Dios que Saulo le estaba creyendo. Así que por eso acá estamos viendo milagros, milagros y milagros. Y, ¿Y a qué te quiero llevar y a qué me quiero llevar yo para que reflexionemos juntos? Cuando una persona recibe a Cristo, ese milagro es un milagro único. Cuando una persona está recibiendo y está diciendo, yo creo que Jesús es mi Señor, lo está confesando con sus bocas y lo está creyendo en su corazón, hay un milagro único, hay un milagro de salvación, hay un milagro de, de transformación, hay un milagro de regeneración, hay un milagro donde nosotros no podemos explicar, pero eso está sucediendo. Y esto era lo que estaba pasando con Saulo, ya había comenzado y acá se estaba confirmando. Y el resultado es que Saulo recibe la vista, se sana, se bautiza, y no solo que se bautiza, sino que este, Saulo comienza su camino en el Señor. El versículo 19 dice, después comió algo, recordemos que había pasado tres días sin comer, sin beber. Dice, este, después comió algo, el versículo 19, y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Y el 20 dice, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Algo interesante. ¿Vos sabés que cuando nosotros tenemos esta experiencia de, de confesar a Cristo y de creer en Cristo, nos transformamos en los mejores testigos? ¿Viste aquel que recibe a Cristo, aquel que se enamora del Señor, aquel que está este, teniendo una experiencia con el Señor? Por eso aquí estamos viendo el fruto de la llenura del Espíritu Santo en, en, en Saulo. Porque Saulo comienza a ser testigo. ¿Para qué viene el Espíritu Santo a tu vida y a mi vida? ¿Y para qué le dijo Jesús a los discípulos que iba a venir el Espíritu Santo? Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros... El Espíritu Santo dice Hechos 1.8, ¿te acordás? Entonces, el Espíritu Santo viene para que vos y yo seamos testigos. Y esto estaba pasando. Entonces, Saulo dice, yo comienzo a predicar y, y, y comienzo a hablar de Jesús. Y él comenzó a hablar de Jesús. ¿Y dónde? En las sinagogas donde tenía mano. Y el 21 dice, todos los que lo oían quedaban asombrados. Y decían, ¿no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Y el 22 dice, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Y acá te pregunto algo, y me pregunto algo a mí, y, y, y te desafío a que eh, miremos con los ojos de la fe. Pensá en una persona... Pensá en, en alguien que, que conozcas cercano o lejanamente y que digas, esta persona es un enemigo del, del camino del Señor, es un enemigo de, de la palabra de Dios, es un enemigo del mensaje del Señor, una enemiga. Pensá en esa persona, seguramente debe haber alguna, cercana o lejana, alguna persona debe haber que vos la identifiques como un enemigo, como una enemiga de parte de Dios. Y ahora el ejercicio de fe es creer de que Dios puede hacer una transformación en esa vida, en ese saulo, en esa saula. ¿Y qué pasaría si fulanito, fulanita, menganito, menganita se convirtiera al Señor? ¿Qué pasaría? Y pon el nombre que quieras o los nombres que quieras de las personas. Y fíjate lo que el Espíritu Santo haría con esa persona, porque eso es lo que estaba pasando con Saulo. Algo estaba pasando, y el Señor le daba palabra y dice que los que querían refutar su mensaje no lo podían hacer. Los que querían ponerse en contra no lo podían hacer. ¿Y por qué no lo podían hacer? No lo podían hacer porque algo, algo de Dios había en esta persona. Entonces, imagínate el milagro que va a ser cuando estas personas a las que nosotros vemos como enemigos del camino de Dios, del mensaje de Jesucristo, se conviertan. Se conviertan de una manera única y particular y especial. El 23, el 9.23 dice, poco tiempo después, porque aquí viene la represalia, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. Dijeron, mira, Saulo, ahí te están queriendo, diríamos acá en, en Argentina, con un lunfardo muy, muy popular, diríamos, te están queriendo hacer boleta. ¿sí? Te están queriendo este, eh, sacar del mapa. ¿no? Eso era lo que estaban queriendo hacer. ¿no? Y el 25 dice, de modo que, durante la noche... Algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Y yo me acuerdo, no sé si a vos te pasó, este, si alguno de los que nos está escuchando, nos está viendo por ahí en, en la escuela bíblica, en la escuela dominical, habrás visto la, la, la imagen de este, Saulo en una canasta, Pablo en una canasta bajando por un muro. ¿Lo, lo viste alguna vez? Eh, o enseñaste en la escuela dominical, ¿sí? Porque este es el, el pasaje bíblico, ¿no? Este, Isaura, vos que tenés años en el, en, en el camino del Señor, y, y Luisa, ¿habrás visto por ahí una, una imagen, ¿no? De esas ¿eh? que, que te habrán mostrado con esa, con ese, con esa canastita, y, y Pablo bajando ahí, este, se veían como unas sábanas atadas, y, y yo me acuerdo que era chico y decía, ¿y cómo habrá sido eso de noche encima todo oscuro? Ahí bajando la canastita, ¿no? Y bueno, así fue, y le salvaron la vida a, a Pablo. Y, y la verdad que uno mira esa, esa escena, dice que parece de película, ¿no? Una escena de película. ¿Quién había dicho? Creo que María Laura Miranda. Creo que estás por ahí, María Laura. Nos habías recomendado la película de, de, de Pablo, de Saulo de Tarso, que está en Netflix. ¿Alguien la vio ya? Yo no la vi todavía. Este, me dijeron. Eh, no sé no, Me dijeron que está buena, pero todavía no, eh, no, no, no la miré. ¿Alguien si la vio? Dígame a ver si está esta, esta escena de, de, de la bajadita del muro de Damasco para que Saulo este, preserve su vida, ¿no? Porque esto era lo que estaba pasando, tenía que preservar su vida. Seguimos con, la, eh, con, con, con el relato. si ¿sí? Dice el versículo 26 del 9, Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. No le creían. Decían, este, esta persona me parece que es un infiltrado, es alguien este, que viene a tratar de, de, de, de, de buscar nuestra posición para, para este, dispersarnos. El 27 dice, entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco, y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén predicando con el valor del nombre del Señor. Qué importante la figura de Bernabé acá. Creo que ahí en el, en el, en el PDF, en el PowerPoint, había algo sobre Bernabé, ¿no? Eh, qué importante esta figura de ese eh, hermano, ah, me dice María Laura que es Pablo en los últimos tiempos. Ah, Ani Barroso dice, eh, Vero también la vio. Este, ah, sí, qué bueno. Eh, entonces, no, no, está esta escena de, de la conversión de Pablo, ¿no? Pero bueno, eh, después la voy a mirar a ver, este, porque creo que debe, te, debe ser muy rica eh, para verla, para, para tenerla. Bueno, estábamos diciendo lo de Bernabé, ¿no? Bernabé... Este, este, este eh, varón creyente, eh, este eh, diácono, to le toma en serio, le crea a, a Saulo, y dice, no, vamos a, a tomar en serio, y qué bueno que vos, que yo, que nosotros seamos los Bernabé, de los que se van a convertir y que nos van a causar un poco de, de intriga, decir, ¿será que se convirtió? ¿será que no se convirtió? Ojalá que Dios nos dé esa revelación, ese, ese espíritu, eh, y y ese, ese don de discernimiento, que evidentemente lo tenía Bernabé, porque lo, lo vio y dijo, sí, eh, esta persona se ha convertido. Y los llevó a los apóstoles, y los apóstoles lo tomaron, y de alguna manera lo eh, apadrinaron para que pueda llegar a, a, a empezar a, a tener un poco más de, de vigor eh, eh, su mensaje. ¿no? Dice el versículo 28, así que Saulo se quedó con los apóstoles, y los acompañó por toda Jerusalén predicando con valor en el nombre del Señor. El 29 dice, debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. ¿sí? Este, la versión Reina Valera habla de los griegos, acá nos explica un poquito mejor la NTV. dice, este, debatió con algunos judíos que hablaban griego, de, de habla griega, pero dice que ellos trataron de matarlo. El 30 dice, cuando los creyentes se enteraron, los llevaron a Cesarea, y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Dijeron, Saulo, mira, este, no podés estar acá porque algo no, no, no está bien. El 31 dice: Entonces, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y acá habla de algo interesante. Dice: Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Mira este último versículo, qué bueno lo que dice. Dice la iglesia en tu, entonces tuvo paz por toda Judea y pero no dice solo Judea. Mira Galilea y Samaria. La iglesia se fortalecía, los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Y eso es lo que estamos orando. Eso es lo que estamos orando en este tiempo. Decimos Señor Estamos orando por la manifestación de tu Espíritu Santo, porque cuando tu Espíritu Santo se manifiesta, vos comenzás a fortalecer la iglesia. Comenzás a fortalecer las congregaciones, pero no una sola iglesia, no la iglesia donde estás yendo vos, sino la iglesia del Señor Jesucristo se fortalece. Y comenzamos a tener cristianos, cristianas, que comienzan a, a vivir el camino del Señor de una forma madura, de una forma fortalecida. Y el Espíritu Santo también nos da ese crecimiento, pero crecimiento no solo numérico, sino también crecimiento en fe, crecimiento en pasión, crecimiento en amor, crecimiento en madurez espiritual. Y oramos por esto, oramos para que la iglesia del Señor crezca, crezca en todo sentido, se multiplique en todo sentido. Y estamos orando para eso, para que Dios pueda estar trabajando de esta manera. Y, y a partir del versículo 32, este capítulo toma como si fuera otro rumbo, porque en el 32 dice, mientras tanto, o sea, mientras estaba aconteciendo esto con Pablo, con Saulo, mientras tanto Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí... Conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía ocho años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Aquí viene uno de los grandes propósitos de los milagros. Los milagros vienen como consecuencia de la manifestación del Espíritu Santo, y en la manifestación del Espíritu Santo, esos milagros comienzan a ser de bendición porque traen arrepentimiento. Traen arrepentimiento. Traen personas que dicen, ah, yo creo en Dios, el poder de Dios es real. Y entonces habla de estas localidades que se convierten porque ven a, este, a esta persona, a este Eneas, que estaba postrado y que ahora estaba caminando. Y yo creo que vienen tiempos de milagros. ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, yo quiero ver esos milagros genuinos, esos milagros que vos haces este, eh, que nadie tenga dudas? Yo, Señor, creo que esto comienza a pasar. Y Señor, vos cuando venís, no venís a medias tintas, no venís con dudas, vos venís y haces este tipo de cosas. Y Pedro dice que tuvo esta, esta revelación de Dios y, y esta persona fue sana. Dice el 36, eh, había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego significa Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. ¿Eh? O sea, estaba ahí en, unas, en un barrio, en una aldea ahí cercana. Dice, entonces mandaron a dos hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, los llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se sentó. Él le dio la mano, la ayudó a levantarse, después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope viviendo con Simón. Un curtidor de pieles. ¡Qué tremenda está, está eh, este testimonio! Un testimonio de un milagro increíble. Increíble. Y yo creo que este, muchos, muchos creyentes este, le están pidiendo al Señor eh, una manifestación de, de, de este poder sobrenatural. Yo creo que eh, esto no se terminó con los apóstoles. Esto no, no es que terminó allá en el siglo I con Pedro, con Pablo, con, con Bernabé, con los apóstoles. No, el Espíritu Santo sigue actuando. Ahora, yo creo que Dios levanta en este tiempo ministerios de sanidad. Levanta personas que tienen dones de sanidad, dones de, de, de, de este, libertad espiritual. Eh, y vos decís, pero eso no está en la Biblia. Sí, pero vienen esos dones también. Vienen dones de eh, restauración. Vienen dones que van a hacer a la iglesia que pueda ser mucho más capaz de lo que en este tiempo es. Mucho más. Van a potenciar a la iglesia, van a potenciar al cuerpo de Cristo. Dones de revelación, dones de interpretación. Vienen dones de parte de Dios. Y yo sé que uno dice, ay, pero a mí me gustaría todos esos juntos. No, Dios reparte como Él quiere a cada uno. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, y eso este, eh, va a ser notable. Por eso yo oro al Señor, para que en este tiempo su Espíritu Santo se manifieste de esa manera única. Y, y quiero ir cerrando ya, este, eh, comparto lo que dice Ani Barroso, tiempos de milagros. Este tiempo, sí yo, yo creo que viene este tiempo. Y, y quiero cerrar, quiero cerrar eh, eh, esta, eh, esta clase o esta sala que estamos teniendo yo le, le quiero agradecer mucho a, a Ingrid, a Luisa, este, a, a Isaura, gracias por estar ahí, eh, gracias por, por permanecer, gracias a todos los que están eh, compartiendo este momento también a través de, de Facebook Live. ¿Y qué te parece si oramos? Y le decimos, Señor, vienen tiempos de conversiones de personas muy importantes, de personas que han... Eh, al igual que Pablo, han renegado de tu palabra, han renegado de tu mensaje, pero vienen tiempos de personas que se van a convertir y van a ser notables y que van a traer una revolución a la sociedad. Vienen tiempos de milagros que van a traer conversiones. Vienen tiempos de paz, vienen tiempos de crecimiento en tu iglesia. En tu iglesia, pero no solo de números, sino también crecimiento de conocimiento, crecimiento de estabilidad espiritual. Crecimiento de, de, una, de, de una estabilidad, de, de una madurez que va a hacer que nos convirtamos en los bernabés que vamos a estar guiando a otras personas. Tiempos de Dios, tiempos de poder de Dios. ¿Te parece que oremos juntos ahí donde estás? ¿Te parece que nos unamos en oración y digamos que este es un tiempo donde estamos clamando? ¿sí? Yo te iba a volver a invitar que la semana que viene, si eh, está en tu disposición y si lo querés hacer, que sigamos ayunando, que sigamos orando, que sigamos eh, intercediendo, que sigamos clamando porque se viene este tiempo. Oramos. Gracias Señor por cada uno, por cada una de los que están compartiendo este estudio. Gracias por tu hermoso... Eh, Espíritu Santo que tanto nos ministra. Gracias, Señor, porque cuando leemos estas palabras nos eh, entusiasmamos sabiendo de que no cambiaste, que sos el mismo de ayer, sos hoy el mismo y mañana vas a seguir siendo el mismo, Señor, de siempre, porque sos, sos nuestro Dios, sos el que tenés todo bajo control. Y Señor, en este tiempo oramos para que se conviertan los saulos, las saulas de este tiempo, personas influyentes, personas que eh, te, han, eh, hasta, eh, te han hecho la contra, Señor, personas que necesitan en este tiempo encontrarse contigo. Señor, este tiempo también viene eh, tu avivamiento para que los milagros traigan Convicción de pecado, de justicia y de juicio. Traigan personas que se conviertan. Señor, este es tu tiempo. Oramos, clamamos, te damos a ti la gloria porque algo nuevo viene. Nos unimos en oración, nos unimos en ayuno, nos unimos en clamor con todos los que en este tiempo están diciendo, Espíritu Santo, confiamos que vas a traer crecimiento a la iglesia de Dios. Vas a traer crecimiento espiritual, vas a traer madurez, vas a traer conocimiento de tu palabra, vas a traer dones, dones de sanidad, dones de libertad, Señor, dones que van a traer discernimiento espiritual, dones de ciencia, Señor, vienen tus dones para fortalecer a la iglesia, para edificar a la iglesia. Gracias, bendito Dios. Gracias por todo lo que nos das. Nos ponemos en tus manos. Te bendecimos. Te glorificamos. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, Silda. Muchas gracias, Gladys, Gabriela, Ani. Qué bueno que podamos estar todos juntos aquí. Y bueno, los saludo y ya estamos cerrando este tiempo de... De, de estudio, les eh, prometo prepararles un, un PowerPoint o, o otro videíto para que podamos ir adelantando también. ¿Les ha gustado el, el, los videitos que les mandé? Espero que, que hayan bueno, sido que claros y, y de su agrado, ¿sí? ¿sí? Hay uno que mandé de unos dibujitos que estaban que estaban este, eh, muy bonitos como para poder eh, entenderlos, ¿sí? Eh, ¡Qué buena la, la, la remera argentina, Ingrid! ¡Vamos, Argentina! Y oramos por Colombia también, oramos por tu Colombia natal, amamos a Colombia, ¿sí? Amamos y pedimos que Dios siga haciendo milagros allí, ¿sí? Oramos. Bendiciones, bendiciones a Mario, gracias Mónica, gracias María Laura, gracias a todos los que se han unido, ¿sí? Y bueno, nos vemos, Leonardo, bendiciones, nos vemos... Este, la próxima semana en, en esto. Gracias a los que están participando. Bendiciones, Verónica. Nos vemos. Chau. Que Dios los bendiga. Bendiciones, Chau, para todos. Chau, chau, Isaura. Chau. chau, Luisa. Chau, chau.